Tripulación a bordo a la conquista de los mares. Hubo un tiempo en el que la avaricia y la ambición dominaban el confín de los mares. La era de los piratas. Las espadas siempre en alto a la caza del botín el poder del señor de los piratas era inconmensurable. Más y más riquezas, más y más botín, nada ni nadie escapaba a la maldición de este temible ser. Y tras su último saqueo, los piratas creyeron que era la hora de repartir el tesoro. Escuchadme, viles gusanos, el tesoro es mío, solo mío, y de nadie más. Ahora llevadlo lejos, donde ningún mortal pueda encontrarlo. Si cumplís mi voluntad, seréis recompensados, pero si osáis tocar una sola moneda de oro, una sola, caerá sobre vosotros la maldición más terrible que podáis imaginar. Ahora me voy... ¡Pero no olvidéis estas palabras! ¡Serán vuestro estigma! La atemorizada tripulación se dispuso a partir para cumplir los designios de su capitán. Pero la avaricia pudo más y olvidando la amenaza de la maldición decidieron desobedecer a su capitán y disfrutar del preciado tesoro. Yeah, yeah. Si por oro tu alma vende sangre pirata, las veras tienes, grandes tesoros querrás encontrar, y en tu navío los van a resurgar. Grandes tesoros querrás encontrar, y en tu navío los van a <risa> Los bravos piratas van a bordar, todos los barcos que zarpan al mar, sus historias sobre el botín se contarán de uno al otro con fin. Sus historias sobre el botín. Fue entonces cuando se produjo lo más terrorífico que ningún mortal pudo pensar. ¡Eh, ¡Mirad! ¡Mirad eso! La maldición del señor de los piratas se había cumplido. Los traidores fueron arrastrados al oscuro abismo y el tesoro quedó oculto para siempre, convirtiéndose en una leyenda codiciada por cualquier pirata. De ahora lo que encuentran, arrasanada. Una gran maldición en sus espaldas. Promesas vastas. incumplidas han quedado atrás. Tesoros anhelados, ellos buscando esta profundo, los muertos golpes que son fantasmas del mar. Terrible. Espectros que dan pavor Esqueletón son Necesitamos un navío digno de nuestro maléfico poder Y con estos huesos lo podremos construir ¿Eh? ¡Al trabajo, muchachos! <risa> ...la osamenta de la ballena, construyeron un extraño casco... ...que recubrieron con una membrana antinatural. Estigma! No hay navío en la superficie del mar como el barco de la tripulación fantasma. Navega cuando la oscuridad reina sobre las aguas... ...y las nieblas más espesas lo cubren todo. Acecha como una auténtica pesadilla... Y todo aquel marino que se cruce con él sin temerle Es porque ya está muerto Los belicosos marauders Siempre a la búsqueda del tesoro Sabes lo que te pasará si te metemos ahí, ¿verdad, gusano? Prefiero la muerte antes que volver a ser un pedazo de carne como vosotros. Entonces ya sabes. Dinos dónde está el tesoro. De acuerdo, os lo diré. El tesoro está oculto en... la Cueva de los Piratas. ¿Ya le habéis oído, perezosos? Poned pro a la Cueva de los Piratas. ¡No! ¡No! ¡No! no, no, no. No! <laughs> <laughs> <laughs> Y está la Cueva de los Piratas! ¡Preparados para desembarcar, pellacos! ¡Seguidme! ¡Buscad el tesoro! ¡Registrad hasta el último oh. rincón! <risa> ¡Capitán! ¡Aquí parece que no hay nada! ¡Ese maldito esqueleto nos mintió! ¡Largo de aquí, malditos Marauders! ¡El tesoro será nuestro! ¡Eso lo veremos! ¡A por ellos! <risa> Marauders Y los feroces piratas se enzarzaron en su eterna lucha por el tesoro perdido Los belicosos Marauders siguieron buscando el tesoro de los piratas Y así fueron a parar a Skullhaven, una bahía protegida por islas misteriosas Mi olfato me dice que estos islotes esconden algo mm. El fuerte de los contrabandistas te encontré. En tus entrañas está el tesoro más codiciado. El botín del señor de los piratas. A los botes registrad esas islas. Vamos, atajo de gandules. ¡Dremón! ¡A los condenas! ¡Capitán! ¡Esto está más vacío que el cerebro de un esqueletón! ¡Aquí no hay nada! ¡Ni rastro del tesoro! ¡Buscad bien inútiles! ¡Por 100.000 rayos! ¡Esto me huele a trampa, pero... ¿de quién? Humano. ¡No os detengáis, cobardes no! y acabad con ellos! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y más! ¡A los cañones! <risa> ¡Eso miserables! Eh, ¡Mirad! ¡Mirad allí! ¡Entre la niebla! ¡Nos atacan! ¡Capitán! ¡Es. es un barco fantasma! ¡Silencio, truanes! ¡No empecéis con vuestros cuentos de piratas! Estaba allí. Parecían fauces, costillas, huesos. ¡A por ellos, Skeletons! Toda la osamenta de una ballena, tripulada por auténticos fantasmas. Por las barbas de todos los piratas muertos, otra vez esos Skeletons. La leyenda era cierta. El señor de los piratas dejó su legado como castigo para siempre. ¡Vuestro merecido! ¡Oh! ¡La luz me arrastra! El galeón fantasma se tragaba a sus víctimas y obtenía la energía necesaria para navegar. ¡A los cañones! ¡Envían a esos perros sin alma los oscuros abismos de las profundidades! ¡Las bombas no les hacen daño! ¡No podemos con ellos! ¡Seguid luchando! No, ¡Aún no ha existido poder en todos los mares que los haya detenido! ¿Acaso tenéis miedo? marauders contra el poder misterioso de los esqueletons. ¿Quién vencerá? ¿Y ¿Crees que puedes contra un esqueleto? Era una batalla perdida y el capitán marauder recordó lo que decía la leyenda. La ira del señor de los piratas arrastró a todos los traidores al fondo del abismo para siempre, convirtiéndolos en esqueletos. Esta es la batalla entre piratas más grande jamás contada. Pero... el tesoro permanece oculto. ¿Para siempre? La lucha continúa en todos los rincones de los océanos. Y quizás alguien pueda llevarse una suculenta sorpresa. ¿Será este el tesoro del señor de los piratas?